En medio de empujones, arrestos y palabras fuera de contexto, fue aplazada este viernes la audiencia preliminar contra dos acusados de matar de varios disparos a un joven en un hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. El incidente se produjo luego de que la audiencia contra los hermanos Hanlet García Antigua y Joel Arismendi García Antigua, alias Moreno,